Hola amigos, bienvenidos un día más a Brico Marketing, el programa de marketing y productividad donde analizamos herramientas que os van a servir para trabajar mucho más rápido y ser mucho más productivos. Todos tenéis una página web. Y seguro que habéis tenido el problema de que os va demasiado lenta y tenéis que ir comprimiendo las imágenes de una en una para subirlas y que ocupen poco y así cargue más rápido la página web. Bueno y si no lo estáis haciendo deberíais empezar a hacerlo porque puede hacer que posicionéis mucho mejor en internet. Recordad que la velocidad de carga de la página web influye mucho en el posicionamiento orgánico en Google y por tanto cuanto más rápido funcione mucho mejor para vosotros. Una de las cosas más importantes para ganar velocidad en vuestra página son las imágenes y es por eso que es importantísimo que siempre las comprimáis antes de subir algunos si tenéis un e-commerce seguramente este problema se os haya multiplicado por mil Tendréis miles de productos, cada uno con 8 o 10 fotografías, y esto se puede convertir en una tarea aburridísima. Y lo que es peor, si os habéis dado cuenta tarde de que vuestras imágenes no estaban bien comprimidas, ¿qué solución tenemos? Os lo voy a enseñar con esta herramienta. La herramienta de hoy se llama TinyPNG, y no solamente es un compresor de imágenes online, sino que además tiene un plugin de WordPress que os va a ayudar a que esto lo hagáis de una manera rápida y sencilla. Ah, y aguantad hasta el final del vídeo porque tengo un truquito extra que os va a gustar, así que... ¡Al loro! Bueno, pues pasamos directamente a la interfaz. Aquí estoy en la web de tinypng.com, donde, como en muchas otras páginas, podéis directamente subir vuestras imágenes y os las descargáis comprimidas. Esto sería la manera sencilla y arcaica de hacerlo. No obstante, sigue siendo útil. Voy a probarlo un segundo. Tenemos aquí unas imágenes que sin comprimir ocupan un total de 1,2 megas, ¿vale? Y ahora voy a subir estas imágenes de golpe, puedo subir hasta 20 imágenes, 5 megas de golpe. Esto es un bastante interesante porque normalmente no queremos solo comprimir una imagen. Voy a subirlas así arrastrando. Ahí están, muy rápido, es muy rápido y me las descargo. Y ya tendríamos aquí las imágenes comprimidas que ocupan un total de 426 kilobytes menos de la mitad que antes, aquí ya te lo indica que está haciendo una compresión entre un 60 y un 70-80% Muy bien, solo por esto ya merece la pena probar TinyPNG que comprime tanto PNGs como JPGs No obstante, tiene una ventaja súper interesante, para mí es diferencial y poca gente lo está usando y es que tiene un plugin de Wordpress que además es gratuito hasta 100 fotos cada mes y comprime automáticamente cada foto que subes al WordPress. O sea, que con esto, básicamente, puedes tener tu web optimizada prácticamente sin esfuerzo, tus páginas van a pesar mucho menos, se van a cargar mucho más rápido y van a funcionar mucho mejor en dispositivos móviles. Por lo cual, la tasa de rebote de tu página bajará, el tiempo de carga bajará y Google te ayudará en el posicionamiento orgánico gracias a estas mejoras. Vamos a ver rápidamente cómo sería. Me voy a mi WordPress, aquí estoy en la sección de plugins, le daría a añadir nuevo, buscaríamos aquí y sale el primero, aquí el panda. Yo ya lo tengo instalado, ¿vale? Le daríamos a activar y listo. A partir de ahora ya todas las imágenes que suba hasta 100 al mes se van a comprimir automáticamente. No tengo que hacer nada, ¿vale? O sea, fijaros lo sencillo que es esto. Tiene otra ventaja muy interesante y es que el coste de la aplicación, si nos pasamos 100 imágenes al mes, va en función de las imágenes. Es decir, no tenemos un coste fijo que nos tengamos que suscribir y pagar, por ejemplo, 5 o 10 euros cada o 10 dólares o 500 pesos cada mes. No. Aquí, si lo usamos, pagamos y si no lo usamos, no pagamos. Es decir, siempre merece la pena. De hecho, nosotros tenemos una cuenta y nos van cobrando todos los meses en función de la cantidad de imágenes que subimos y normalmente pues es muy poquito dinero pero nos ahorra un montón de tiempo con lo cual realmente ahorramos aquí he encontrado la calculadora de precios de TinyPNG básicamente me dice que las primeras 500 imágenes al mes son gratis. Os he dicho antes 100 porque yo juraría que he leído que eran 100 igual estos es en el plugin de WordPress. Aquí me está diciendo que hasta 500. Y a partir de 500 imágenes hablamos de menos de un céntimo de dólar por imagen. ¿Y esto porque os lo estoy enseñando? Por el truco que os voy a dar ahora, que va a ser la diferencia en todas vuestras páginas, y es que TinyPNG en WordPress permite comprimir también todas las imágenes que habíais subido antes. Entonces, si tenéis una página con varios años, que habéis estado trabajando un montón y tiene cientos o miles de imágenes, aquí vais a poder, en, en muy poco rato, tenerlas todas comprimidas y mejorar vuestra web. Y el coste va a ser ridículo, porque, mira, nosotros... Imagínate que tienes 2.000 imágenes, que ya son bastantes imágenes, por 13 dólares y medio, vas a poder comprimirlas todas. Aunque vuestra hora de trabajo fuera muy económica, es imposible que pudierais comprimir en WordPress todas estas imágenes a mano en menos de, no sé, 10 horas. Por supuesto, o seguramente mucho más, ¿no? Es extremadamente cómodo y muy económico. Os voy a enseñar cómo se hace esto... Muy sencillo, el truco final es aquí en medios aparece una nueva opción que se llama optimización masiva y aquí nosotros ya veis que hemos optimizado el 98%, le daríamos aquí al botón y empezaría la optimización masiva. Ya nos dice cuántas imágenes hay subidas, 2040 en esta página web, quedan 38 sin comprimir y me dice que esto me costaría en torno a 34 céntimos de dólar, centavos, optimizarlas. Aquí. A la derecha podéis ver cuánto espacio habéis ahorrado. En nuestro caso, esta página web se ha hecho desde el principio con mucha concienciación sobre las imágenes, o sea, que cada imagen que subíamos a esta página web estaba ya comprimida previamente hemos perdido mucho tiempo en esto pero se ha hecho bastante bien y esto que significa que solo un 12,4% de las imágenes han podido realmente ahorrar espacio ahora si vosotros no os habéis preocupado de comprimir cada imagen que subíais a un post cada imagen que subíais a la página web entonces seguramente vuestro ahorro puede ser hasta de un 60-65% en el espacio de las imágenes la diferencia va a ser brutal así que ya está le daréis aquí empezar la optimización masiva y si tenéis una cantidad de imágenes superior a 500 según acabamos de ver entonces pues tendríais que meter vuestra tarjeta vuestra visa vuestra mastercard y ahí os harían el cobro cosa que yo personalmente os recomiendo ¿Por qué? porque si cada mes tienes 500 seguramente nunca más te vuelvan a cobrar yo personalmente os aseguro que esta es una empresa seria y que nosotros llevamos años trabajando con ellos y nunca nos han hecho ninguna chapuza ni nos han intentado hacer nada raro así que os animo a probarla ya que vuestras páginas sean mucho más rápidas que antes. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que lo utilicéis un montón y nos contéis vuestra experiencia. Por favor, seguidnos en las redes sociales. Si estáis en YouTube, dadle a la campanita y os enteraréis de todos los vídeos que sacamos en el canal. Si estáis en Twitter, en LinkedIn o en Facebook, pues... Podéis seguirnos y además dejar vuestros comentarios porque queremos saber todo lo que opináis. ¿Habéis probado TinyPNG? ¿Habéis conseguido buenos resultados? ¿Os ha servido? Queremos saberlo todo. ¿Conocéis alguna alternativa interesante? Contádnoslo en los comentarios. Nos vemos pronto. Hasta ahora.